Buenos días. ¿Se puede? ¿Se puede? Oye, una conferencia muy interesante. Te iba a preguntar eh, qué quedó del cristianismo en las herejías de la Baja Edad Media, como por ejemplo los, como, eh, los herejes del mundo, etc. Pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que la historia de la Iglesia medieval es un volver continuo a, a, a, al Evangelio, ¿no? Y el, el, la Iglesia. Eh, se transforma en, en, en una gran institución políticamente eh, muy importante y económicamente muy importante, una parte fundamental del sistema feudal, y una y otra vez eh, están surgiendo movimientos más o menos heterodoxos que tratan de volver a, a los orígenes evangelios, ¿no? <risa> evangélicos. En primer lugar, ya el eremitismo, y, y que es el ascetismo extremo eh, en la alta edad media y después cada una de las grandes, de las grandes movimientos eh, de monacales nace siempre con, con, con la idea como primero Cluny pero sobre todo en la baja edad media los movimientos eh, mendicantes ¿no? eh, que son dominicos y franciscanos eh, absolutamente yo sí tengo que decir, la, la, la mayor similitud entre lo que de, definía y practicaba el cristianismo en el comienzo de, de la Edad Media, escogería, claro, obviamente la, la orden franciscana, sin, sin duda alguna, también con sus más y sus menos en relación con el Papa y con la Iglesia eh, jerárquica. Muchas gracias. A ti. Hola, buenos días, muchas gracias al profesor Carlos Barros por su interesante conferencia yo quería preguntarle ¿qué postura mantenía Prisciliana respecto a la reencarnación? Eh, lo siento, pero no sabía no sabía decirte porque yo me he leído toda, toda su obra que es muy importante pero no es muy extensa y no hay ninguna ninguna referencia a este tema, lo cual me lleva a mí a pensar que, que, que mantenía la, la posición evangélica eh, oficial, es decir, eh, el, el juicio final y, y, y, y todo eso, porque ahí no, no, no cuestiona nada. Eh, eh, Prisciliano es eh, Visto desde su propio planteamiento, él se veía como ortodoso. Critica todas las herejías, se veía como ortodoso. Y aquello de lo que no habla me lleva a pensar a mí que es porque sigue, digamos, la lectura habitual eh, o, o incluso canónica de, de, de los propios eh, evangelios eh, al respecto del... Del juicio, del juicio del juicio final luego la reencarnación eh, eh, es otra cosa eh, en las religiones orientales como ya sabemos pero es un poco se sale de, del propio tema porque aunque se le ha acusado indebidamente creo yo de, de ser seguidor del gnosticismo del, del maniqueísmo, etcétera, son religiones orientales eh, era de formación clásica principalmente y todo el interés que puede tener para nosotros es para, es para entender pues, el fin del imperio, perdón, el fin de Roma, el comienzo de la Edad Media y, y los orígenes del occidente eh, medieval más que otra cosa y la reencarnación parece más un tema eh, de las religiones orientales, no necesariamente cristianas, que otra cosa bien, muchas gracias. Otra pregunta más. Bueno, buenos días, profesor. Muchas gracias, profesor. Es interesante de este exposición. Eh, yo me, me quería decir que todas esas, la ideología, la doctrina, eh, del cristianismo caería muy bien actualmente, porque se sintetizaría, gente, no solamente cristianos, sino también laicos. Eh, conectaría muy bien con la doctrina del Papa actual de um, volver a la Iglesia primitiva, la pureza de la Iglesia, con su identificación con la pobreza, con la santificación de la liturgia, etc. Y sobre todo, en el aspecto social, pues sería eh, muy bien acogida, por ejemplo, la igualdad de, de sexos que ellos propugnaban, la... Um, eh, la, bueno, eh, una, una cuestión que a mí me preocupa y que yo parece que no se ha tocado aquí pero que tenía entendido es que también proponía la abolición de la esclavitud y así como todas esas cosas eh, caerían mejor parece como una osadía en el siglo IV proponer la abolición de la esclavitud ¿eso tuvo uh, una repercusión en la ejecución de cristiana? bueno eh, eh... Me interesa sobre todo los temas que plantea la cuestión del Papa Francisco y de, y de la esclavitud. Eh, del Papa Francisco hay que decir que, que es el, el penúltimo, nunca es el último, pues eso, giro hacia, hacia los orígenes de la, del cristianismo, hacia, hacia el evangelio, etcétera, sin duda alguna. Y el, y además el Papa eh, actual condenó la, la quema de herejes cristianos por la Inquisición y tuvo, no hacia Prisciliano, que bueno es un tema importante para nosotros en, en, en, España, en Galicia, en España, etc., pero universalmente eh, se corta ¿Qué tiene que ver la, tumba de, la supuesta tumba del apóstol Santiago con Prisciliano? Bien, esa parte ha quedado fuera de la exposición que hice aquí por cuestión de tiempo y es muy importante, no porque lo que realmente me quedó fuera es hablar del mito religioso y el mito político que ha supuesto el prisiliano y el brasilianismo y eso afecta muy directo la cuestión de la tumba, por lo tanto remito a, a lo que será la la continuación de la conferencia que grabaré, eh, el final de la conferencia que grabaré a continuación para su difusión en, en mis redes personales y en las redes de, de, de Historia de Debate, y ahí, os, ahí os cito. Pero mmm, el tema es que no solo el, el galleguismo es, es escéptico sobre que esté, que en el sepulcro de Compostela es esté o haya estado el cuerpo de, Pris, de Santiago de la Apóstol. Dice que es o, o, o Santiago o, o Prisciliano. Como que es más. Hay más datos para pensar que sea incluso prisciliano Y eso lo defiende también eh, justo Pérez de Urbel, eh, que es un monje benedictino, que fue prior de la orden benedictina en la época del franquismo, muy, muy muy bueno, vinculado al régimen de Franco fue el provisional y farangista, etc. pero que en el año 77 en el año 77 ya en transición ya un poco mayor Don Justo, porque morirá dos años después escribe un opúsculo que yo recomiendo porque es un soplo de aire fresco se titula aquí, Santiago y Compostela con amor y con verdad yo creo que el contexto político de tránsito de la democracia debió de ayudarle y, o bien simplemente pues ya cercano a sus horas finales él reconoce que no que no tiene claro que, que en la tumba de Compostela esté Santiago y que es probable hay indicios de que pueda ser Prisciliano pero insisto para verlo con más detalle remito a la parte final de esta conferencia que grabaré eh, eh, con posterioridad a, a, a vuestras preguntas Estaba respondiendo a la pregunta que, que se refería a la actualidad de Prisciliano al Papa Francisco y al tema de la abolición de, de la esclavitud eh, decía que eh, el Papa Francisco es, es un, el, el penúltimo giro hacia hacia los orígenes eh, eh, apostólicos y a, evangélicos etcétera eh, en los que se mantenía eh, prisciliano ¿no? y, y, y eso prueba, lo prueba también su, ori, su, su posición digamos, diríamos, tolerante a la manera prisciliana pues, eh, con el tema de los por ejemplo de Lutero ¿no? que es el gran digamos hereje y, y, y disidente eh, de, de la iglesia europea ¿no? decía de, de, de Lutero que lo disculpaba decía que en su tiempo la iglesia eh, eh, pues en la iglesia había mucha corrupción mucha, mucho afán de poder etcétera. lo disculpaba y lo trata de un gran reformador por lo tanto seguro que si se si le pregunta a, a, a Papa Francisco sobre Prisciliano eh, realmente va a decir algo parecido o, o más, porque, claro, el brasiliano es un mártir de, del cristianismo, por lo menos, eh, para, en el noroeste eh, peninsular. Sobre el tema de la... por lo tanto, en fin, sería una buena ocasión para lo que están planteando algunos teólogos, teólogos gallegos actuales para la rehabilitación. De, de Prisciliano sobre lo de, de la de la esclavitud yo creo que eso no está documentado realmente yo, yo lo he leído todo y le he prestado mucha atención también a su no solo a su igualitarismo de género sino también a su igualitarismo social y no está documentado él ciertamente dice de la esclavitud que es un yugo no y él eh, eh, de alguna manera eh, está está aboliendo en la práctica la esclavitud a, a la hora de, de, de, de, de, de, de, de la liturgia y a la hora y a la hora del funcionamiento de las comunidades presciliaristas ahora como quisiera una propuesta ya más general pues no creo de todas maneras como sabemos en el siglo IV pues es el único siglo que podemos llamar romano y ya entramos a partir de ese momento la conversión de en los clavos en siervos eh, etcétera su postura es muy clara él no tiene en cuenta que si eres un hombre libre o un hombre esclavo a los ojos de Dios eh, en la práctica eh, precisionista ahora también dice que, que no sé si os ha quedado claro pero yo lo he leído literalmente que se si cristiano no por la ley sino por la fe entonces en ese sentido no era muy de, de, de proponer leyes ni de meterse mucho con, con, con las leyes eh, eh, civiles, lo que también pues bueno, contribuyó a esa inocencia el, eh, que sintió a la hora de, de, de pretender ir, ir a Roma, un, a, a un emperador tan desprestigiado como, como máximo, a convencerlo de... de de lo correcto de sus de sus principios eh, evangélicos